Yo, what's up vlog? We're here in Jackson Heights or Columbia. We can't even tell the difference. Friends, we're here with Natalia. Natalia is the owner of this amazing restaurant here in Jackson Heights. Natalia, tell us a little bit about yes, the trophy, absolutely. the restaurant of life. I'm just so excited to have everyone here today. As we know, Columbia just won oh right, hello everyone hola mi gente estamos aquí in Queens New York con Jorge Núñez. Jorge es el patrocinador oficial de la convocatoria Uniendo Las Américas. Quiero presentar a Jorge uh, a ustedes y a ustedes a Jorge. Es un buen amigo, es un increíble entreprenuer, es un líder Un buen hombre de familia, es un gran dude. Y so, solo quería que ustedes le conozcan un poquito de quién es, eh, por qué está participando y patrocinando la convocatoria. Y, really you publicly a todos por our comunidad increíble que estamos construyendo for being a part of such an incredible journey and uh, share the respect that I have for you. So, why don't you tell people, you know, in a little bit of Spanish, a little bit of English, who you are, what Spanish. you're about, and why you're a part of this. My name is George Nunez. Um, I'm very happy to be able to help out Brian Rashid, uh, Rashid, um, in this international entrepreneur contest. Um, I myself am an entrepreneur, and I think that um, by sponsoring a little bit, helping support the future of uh, entrepreneurship worldwide, Um, and putting them in front of Brian and, and, and people like ourselves and a network like ourselves, I think we will help them uh, make a lot less mistakes yep. and uh, be a lot more successful and eventually give it back to, to the rest of the world. It's very amazing that we're celebrating this day together because Colombia has just won a World Cup match, and uh, Colombia is actually what brought us together. Tengo varias empresas en Nueva York, Medellín, Miami. Estoy muy interesado en ayudar la convocatoria porque yo también como empresario hay muchas veces necesitamos el network correcto, el apoyo correcto, la dirección que tiene Brian, la dirección que tenemos nosotros los empresarios que nos ha ido bien a través de nuestros, cometiendo nuestros errores, a través de, de tener ideas buenas y malas, pero muchas veces no, no podemos concretar algo muy successful mi Spanglish está saliendo, pero siempre necesitamos el apoyo de alguien como Brian, el apoyo de familia, el apoyo de mis médicos, mis odontólogos, mis oftalmólogos, y la idea aquí me está involucrando para darle un poquito más de soporte a un evento y a una convocatoria tan importante como, como esta de Brian. Y gracias por, por estar en parte de este proceso que es, es espectacular. Tenemos 250 eh, participantes, 250 aplicaciones y aplicantes. Y en este momento estamos con 13, las últimas 13 finalistas. Y vamos a escoger dos. Vamos a dar dos premios y él es el eh, patrocinador oficial que está pagando por uno. De los dos mil dólares de premios, así que otra vez, hermano, muchas gracias por tu apoyo. Aprecio tu amistad, aprecio tu apoyo, aprecio el, el apoyo que tú estás dando a tu comunidad aquí en New York, ahí en Miami, también en Medellín. Tiene oficina en Medellín, tiene un equipo en Medellín, Colombia. Entonces es, es realmente es un ejemplo perfecto de una persona que está uniendo las Américas, que está literalmente creando oportunidades para empleos, para emprendedores, para empresarios aquí en New York, en Miami, en Fort Lauderdale y en Medellín. Y a los 13 finalistas, mucha suerte. Okay, todo sí. va a salir súper, súper bien. Buena suerte. Sí, y a, para los ganadores, ¿qué mensaje tienes? Ay, ay, ay. Como había dicho antes, eh, siempre te van a decir no hasta que uno te diga, te diga sí. entonces no importa la idea, no importa el soporte, no importa si tienes plata o no tienes plata, o tiempo o no tienes tiempo, soporte emocional, uh, uno siempre tiene que tratar y eliminar la gente tóxica, la gente negativa y siempre buscar qué puedo hacer con gente hábil a mi alrededor, incluye siempre... A tu familia, a tus uh, amores, a tu gente de la universidad. Siempre tener esas buenas enlaces eh, pendientes y siempre hacia adelante. Para palante, para adelante. Américas desde aquí en New York. Para todos ustedes en cualquier parte de América Latina que estén en este momento, felicidades, gracias por participar con nosotros, gracias por ser un parte de esta comunidad, de esta familia, de esta red. Nosotros estamos bien comprometidos para apoyarte, para servirte, para agregar valor, para ayudarte con tus sueños de empresario, de emprendedor.